libre sin cadenas, mujer, mujer esa. baila, baila, baila loca, libre sin cadenas. Un gran saludo para todos nuestros seguidores de Estereofónica. Los invitamos a estar súper, súper conectados porque hoy tenemos puro poder femenino, una gran artista musical, una mujer mujeraza. Ella es la cantante colombiana, la MAT. Bienvenida, Estereofónica. Hola, Giovanna. Un saludo muy especial para todos. Muchísimas gracias por, por este encuentro. Qué rico, qué dicha y pues muy contenta de, de todo lo que está pasando con mi carrera la verdad muchas gracias no pues dicha la de nosotros de poder tenerla aquí hablar de todo esto que está pasando bueno usted es una mujer bogotana durante la adolescencia se enamoró de la guitarra por ahí me pude enterar que también empezó a componer a los 18 años es cantautora productora no educadora musical 22 años de carrera artística y además ha fundado cuatro bandas, dos proyectos en, en solitario, experiencias LAMAT que han llevado a, a construir poco a poco todo este proyecto musical actual que, que tiene, que además contiene esas influencias de música colombiana, latinoamericana, cubana, bailada. La mat esto definitivamente es bastante tiempo en escena musical y una gran trayectoria. Sí, de acuerdo. Es, es la síntesis de, de todo ese bagaje, ¿no? De toda esa información musical y como esas etapas tan bonitas que, lo, que he podido vivir y que me han permitido, pues, acumular un conocimiento, una experiencia así y unos sonidos y una información, pues, que es lo que lo que, lo que hace este nuevo proyecto, mm -hmm. la más Y sí. es eso? Es la síntesis de toda mi trayectoria, pues, humana, personal y por supuesto, musical. De estas eh, características, la, eh, nace eh, este p titulado Íntima, ¿no? Esa es una producción compuesta por tres temas nuevos y un bonus track. Hablemos de ello. Sí, Íntima es el, el último lanzamiento, el último trabajo musical eh, lo lancé el 8 de marzo eh, a propósito del Día Internacional de la Mujer con una canción muy, muy, muy de power femenino, como decías tú, Mujer Mujeresa. Mujer Mujeresa es el resumen como también de todo lo que he tenido yo que vivir y que luchar, que industria de la música y, y, y personalmente eh, entonces es, es esa mujer llena de atributos, de sueños y, y en honor a todas las mujeres, pues sale esta canción tan bonita que, como te digo, es parte medio, medio parte de lo, me ha, de lo que me ha tocado vivir, ¿no? Sin ser explícito, es como una especie de autobiografía. De, lo, de las luchas y de todo lo que nos ha tocado pasar como mujeres gracias a las luchas de otras mujeres que nos han abierto el camino entonces digamos que Mujer Mujeres es el single o el sencillo de este EP las otras dos canciones eh, vienen de momentos bien diferentes las tres canciones vienen de momentos bien diferentes Está Desnudas, que es una canción de, de amor prácticamente no tradicional, no convencional de un amor profundo e inmenso, de un amor, yo diría, como muy, como muy elevado y a la vez muy terrenal. Tiene, tiene como, esa doble, como esa doble implicación, ese amor que te transporta, que te llega, que te toca las vísceras, que te transforma, que te rompe, pero también ese amor que te eleva, ¿no? El amor uh -huh. que te eleva y te hace, te hace ser mejor. Luz agrada de la siguiente canción. Ah, bueno, anotar un poco que Desnudas nació en el Chocó en, en un viaje de, de autoexploración que realicé en el año 2016, imagínate. Y quedó ahí en el cajón guardada. Me llevé, me, llevé, me llevé el computador, el micrófono, la interfaz y una guitarra para el Chocó. Tres meses duré metida en la selva. Y de allí salió un disco completo. Y de ese disco completo, la primera canción que saco al aire es Desnudas. La siguiente canción es Luz Sagrada, que la Luz Sagrada tiene una historia muy bonita porque Luz Sagrada empieza como un ejercicio de estudio, ¿sí? sí. Es que, bueno, uno como músico arma una secuencia armónica, una progresión armónica para estudiar y resultó que esa, esa, esa secuencia armónica me gustó mucho y la empecé a desarrollar, a desarrollar. Eh, en ese tiempo apenas acababa de llegar aquí al Huila, entonces como que mis relaciones todas eran a distancia. Y eso me hizo, me provocó, me suscitó una cantidad de paisajes mentales, emociones, sensaciones. Y esa es la historia de Luz Sagrada. Luz Sagrada es del año 2018. Y pues Mujer mujeres sí es la más reciente. Y el bonus track, que el bonus track pues, se, se dio pues, por el, todo el tiempo que tuvimos en la pandemia de hacer tantas cosas, porque como estábamos encerradas, entonces yo me puse en, unos, en uno de mis espacios de divertimiento, como le digo yo, mis, mis espacios de, de divertirme haciendo cosas, y entonces hice el, el, el remix de La Playa. Y ese LP es el EP, le pusimos ese nombre íntima, porque es que es muy lo que soy yo, ¿me entiendes? Tú, tú, tú ves, tú escuchas ese, ese, ese, ese trabajo y ves los videos, y, yo no podría describirme mejor por medio de la música. Además que es hecho en casa, es producido... Con, por, yo lo produje, o sea, la, la directora creativa y, y ejecutiva de mi proyecto soy yo. Yo soy pues una empresaria musical, en pocas palabras, mi emprendimiento es, es una marca musical que se llama La Mat. Y para este trabajo invité a algunos amigos músicos, entre ellos el más importante, Iván Pérez, que fue quien me ayudó a diseñar todos los arreglos de cuerdas, de teclados, de bajos, incluso el grabó, muchos de los instrumentos, pero todo lo hicimos aquí en el espacio en el que tú ves. aquí sí, trabajamos. Sí. Eh, entonces, por eso también es muy íntimo, ¿no? porque es muy natural, es muy hecho en casa, y, y como te decía, es, es, no me podría describir de una mejor manera que en este disco, en este EP. Pues. Ajá. <risa> A propósito de Mujer Mujeresa, ¿cómo ve el rol de la mujer hoy en día? ¿no? Gracias, digamos, a esas luchas de otras mujeres que usted mencionaba hace un momento. Pues definitivamente muy importante, ¿no? Somos protagonistas de los cambios que se puedan dar en la historia, en los territorios, en los lugares, en las ciudades. Eh, la mujer afortunadamente en este momento ya puede alzar la voz ya puede ser quien quiera ser aunque todavía existen muchos velos y muchas cosas pero definitivamente a como estábamos hace 10, 5 años pues las cosas se sí han cambiado radicalmente entonces pues el papel de la mujer es fundamental es fundamental y, y sobre todo en ese, en ese sentido de, de humanidad, ¿no?, en ese sentido humanitario y social de transformación y como de, de integración de todo, esos, de todo ese ser maternal, eh, de la fuerza, de la belleza, de la, la, la personalidad femenina tiene, tiene algo muy humano, tiene, tiene algo demasiado humano y demasiado social, y siento que eso es como nuestro granito de arena y es todo lo que tenemos que, que poner en juego las mujeres y poner sobre la mesa las mujeres desde todas las profesiones hoy en día. Entonces, me parece que estamos en el, en el momento oportuno para, para transformar el mundo, para transformar claro. nuestras vidas y las de los demás. Sí, claro, sí. claro. Y muy interesante estas historias, ¿no? Porque finalmente son historias que... Eh, eh, que llevan a este álbum íntima historias personales de eh, desnudas, de luz sagrada. Eh, y, y bueno, es muy importante eh, visibilizar, ¿no? Visibilizar también el hecho de estas historias que conllevan a, a, a la creación digámoslo así, a, la, a esta creación tan importante de estas letras, de estas canciones. Eh, usted mencionaba también hace un momento eh, a Iván Pérez, ¿no? Eh, con él estu usted eh, estuvo trabajando, le ayudó a elegir los temas, ¿cómo fue también este, este proceso no de, de poder elegir los temas para este EP? el proceso con él fue súper interesante, yo lo conocí, no, no recuerdo muy bien en este momento cómo fue que nos acercamos, pues yo estoy en el Huila, ¿no? yo estoy en una población del Huila, en un municipio pequeñito del Huila, y, y, y, pero pues yo tengo contacto con gente de Neiva, que es la capital del Huila, y entonces lo conocí por alguien, me lo presentó algo, y a mí me gustó, me gustó lo que él hacía, escuché lo que hacía, me pareció un buen productor, y le dije, pues yo tengo unos temas que, que, que quiero grabar, inicialmente grabémoslos para tocar en vivo y pues después terminé publicándolos. Y fue muy bonito porque él se vino para acá, para Tesalia, se quedó aquí en mi casa, en la casa de mis padres, se quedó aquí muy, pues mucho tiempo, de jornadas de 10, 15 días seguidos durante más o menos 2, 3 meses, que fue el tiempo de, de producción. Y, y claro, porque él, él le dio muchísima vida a mis canciones, o sea, yo realmente estoy muy agradecida con Iván y lo digo en todas las oportunidades que tengo que hablar del disco porque realmente él fue, él le dio un toque a, íntima, a las tres canciones pues, porque el remix sí es producido totalmente y masterizado y mezclado por mí, pero a esas tres canciones pues el toque se los dio Iván, me ayudó a elegir las canciones, me sugirió cosas, Claro, como teníamos la ventaja de estar aquí, nosotros pues revisábamos, re revisábamos y también teníamos esa posibilidad de, oye, no, ¿sabes qué anoche estuve escuchando esto? ¿Y por qué no más bien le metemos esto o quitémosle o pongámosle? Entonces fue un, un proceso de co-creación muy, muy, muy, bonito, muy bonito, muy interesante, de mucho aprendizaje y también me colaboraron un par de, de, de, de alumnos de aquí, de la, de la comunidad de Tesalia, que me ayudaron por ejemplo Daniel Ortiz, que es un joven recién, o sea, no tiene 20 años, pero uno de los bajos, Bravo, bravo el Bajo el no merece. Daniel Bonilla es otro colega que vive aquí cerca en La Plata Huila, también un joven emprendedor musical, me ayudó a grabar las guitarras de todos los temas. Eh, Saint, otro productor de música urbana, es un joven también lo mismo, acaba de 19 años tiene, me ayudó a hacer algunos arreglos y me sugería cosas, no mira profe, métele por aquí, qué tal si esto, entonces de verdad que fue una construcción muy muy muy bonita y muy íntima, fue muy de familia, muy de casa. Chéverísimo, bacanísimo. <risa> y es muy importante también esto que esta anécdota que, que, que comenta, porque finalmente es una anécdota, y, y, y todo esto que conlleva a, a lo que es usted también como educadora musical, porque es fundadora y dire directora de la Escuela de Música Buscando Esencia, allí donde usted se encuentra en este momento, en Tesalia Huila donde eh, se encuentra más o menos como desde el 2015. También cuéntenos un poco sobre la finalidad de la escuela, eh, las experiencias también que ha podido vivir con los niños jóvenes y por supuesto adultos de la región. Sí, mira, también súper bonito. Es que, es que yo digo que, que los últimos años de mi vida y de mi carrera son formidables, pues también es algo que yo he buscado y he construido, ¿no? Y, y me han llegado una cantidad de regalos hermosísimos. Mi familia, mi familia materna es tesalense, Tesalia, Huila, es un municipio del suroccidente del Huila. Entonces, mis padres, pues, ya son bastante adultos y decidieron venirse a vivir acá, ya a, a, a, a retirarse, al pueblito, de mis ancestros, mi familia materna. Y, pues, yo me vine detrás de ellos eh, porque, pues, mi familia son mis padres en este momento, ¿no? Entonces, yo vine con ellos, yo toda la vida he amado a Tesalia. Tesalia es un lugar hermosísimo, hermosísimo, muy tranquilo, delicioso. Y yo llegué aquí y dije, bueno, pero tengo que ponerme a hacer algo fantástico, delicioso vivir aquí, pero bueno, más a hacer música, vamos a ver qué nos ponemos a hacer. Me di cuenta que no había, no había escuela de música folclórica, fíjate. Entonces empecé a preguntar, empecé a... Por aquí, por allá, me entregaron unos instrumentos, me entregaron un salón, o sea, yo lo pedí y yo, préstenme esos instrumentos, préstenme un salón y yo empiezo a llamar jóvenes. Al mes tenía matriculados 60 niños y jóvenes de la región, de aquí, de la población. Y efectivamente, trabajé como voluntaria durante más o menos tres meses, eh, y a los tres meses me llamaron de la alcaldía, oiga, venga, como que sí, como que era en serio usted, ¿no? O se coge en serio quería, quería trabajar con la, con la comunidad y pues ya encontramos un recurso en el plan de desarrollo por allá, una cosa de la estampilla pero Cultura y bueno, todos esos dineros que llegan a los municipios para cultura, que deberían ser más, pero no, no es el caso, no es el tema de, este, de esta conversación y fundé, fundé en el 2018, fundé la, la escuela, eh, 19, 21, 4 años llevamos operando seguimos trabajando pues muy con las uñas pero con todo el corazón con toda la pasión, con toda la energía eh, lo más lindo de lo que está pasando es que ya varios de mis alumnos son, están perfilados como músicos quizás yo tuve mucho que ver porque pues como que ellos vieron en mí como un, como un norte ¿no? Como, una, como algo a seguir como que es difícil creer que la música se pueda vivir, y todavía hay como ese mito, o ese prejuicio de que los músicos de qué viven. Sí. <risa> o sea, porque sabemos que los que son los famosos y millonarios, pues sí, pero ¿y el resto cómo hacen? Y sí, es una carrera difícil, pero es una carrera digna y es una carrera de la que se puede vivir muy bien. Muy bien en todos los sentidos, porque energéticamente es, es, es muy especial, es demasiado especial lo que se da por medio de la música. Entonces como que estos niños y estos jóvenes vieran que la profe era artista y podía vivir de la música y venían a mi estudio y decían, pero ¿cómo que es esta belleza? Entonces ya hay varios alumnos estudiando música, perfilados como músicos y pues realmente ese es uno de mis objetivos, no que haya más músicos en el mundo. Y en especial de la escuela es resaltar y rescatar los repertorios locales y como toda esa música folclórica, no, bueno, para, para los que no saben, esta es la tierra del bambuco eh, y de la rajaleña, La rajaleña es un aire típico de, como derivado del bambuco que se hace como con coplas y eso pues se ha estado perdiendo, eso se ha perdido porque desafortunadamente pues la cultura siempre viene siendo como la arandela de todo el patrimonio cultural de un territorio y de un pueblo, pues finalmente es lo más importante. Eso no lo hemos entendido en Colombia, no hemos luchado por eso, pero mm -hmm. se están abriendo espacios y yo creo que el camino es la educación y la cultura. Entonces, eso, apostándole a rescatar, a rescatar el folclore, a que los niños conozcan, a que los niños amen su folclore, su música y se puedan expresar, porque lo que yo me he dado cuenta es que, no todos quieren estudiar, no todos quieren estudiar, trabajar en el campo, no todos quieren ser médicos, no todos quieren ser abogados, no todos quieren ser ingenieros. Hay muchos artistas ahí latiendo en, en los niños, pero como no tienen la oportunidad, pues optan por estudiar cosas que les toca. O mm. lo que les dice el papá, venga, amigos, que, que, que, vea, usted vea, aquí tenemos esta tierrita, pues a plantar, porque ¿qué más va a hacer? Hay un niño que, tra que es de una finca cafetera de un, de, un, de un corregimiento aquí arriba que se llama Pacarní y tuvieras tremendo músico, que es este pelado, y en su tiempo libre, pues estudia como cualquier joven en su, en su colegio, y el resto está en la finca ayudándole al papá a recoger café, pero es tremendo músico. Ayer me llamó profe y me y ahorré una platija, me quiero comprar así un estudio como el que usted tiene, quiero comprarme una interfaz, quiero comprarme un micrófono, es compositor, ya lo metí a Saiko, ya está moviendo sus temas, entonces imagínate, imagínate la fortuna de poder realizarme como música, como artista, con mi proyecto La MAT, que es un proyecto súper nuevo, llevo dos años, y también como, como profesora, y poderle dejar el legado a estos niños y a estos jóvenes de una escuela de música en esta región, que es como mi gran sueño. <risa> y ahí vamos caminando en esa dirección. <risa> la sí. MAT, eh, a propósito, bueno, de, de, de, esta, de su rol también como como educadora de estos jóvenes, ¿no? Que, que seguramente llegarán lejos si se lo proponen. Pero ¿cuál es ese ese mensaje de, digamos, para que ellos definitivamente eh, logren como esos objetivos, sí? Porque bueno, pueden ir eh, estar en la escuela de música eh, y tener sueños. Pero esos sueños, ¿cuál es el mensaje para ellos para que los cumplan? Bueno, pienso que hay muchas cosas claves, pero primero, la disciplina. La disciplina, la constancia y la dedicación son cosas que, que te, te dan frutos. O sea, eso ya está comprobado científicamente pero a esa disciplina, a esa dedicación y a esa constancia, hay que ponerle un objetivo. Uh -huh. Entonces, ahora que está tan de moda todo el tema de emprendimiento, yo sí considero que siempre se deben pensar como una empresa, como una empresa con unas metas, con unos objetivos, con unos planes, un plan financiero, o sea, los músicos y la industria cultural se debe pensar como una industria cultural, ¿sí? Porque qué nos ha pasado a muchos músicos y es que nos quedamos como en la nube de la creación, de lo estético, de lo bonito, del idealismo, de lo artístico, pero nos ha faltado como esa cohesión con la parte empresarial. Y pienso que eso es el mejor, el mejor mensaje, el mejor consejo que les puedo dar. hoy a todos los músicos de todas las edades, todos los artistas, a todos los, en todos los campos de lo que usted quiera hacer, es tenga un plan y trabaje por ello cada día sea juicioso, sea organizado, aproveche el tiempo, ¿sí? diviértase, quiérase mucho, el amor propio es una cosa muy importante, permítete ser quien quieras, quien como te imagines como quieras ser, permítetelo ser, y, y eso me parece que, que, que esa bondad que tienen todos los seres humanos se debe expresar a través de, de, del oficio, ¿no? del oficio, de la profesión, pero que eso se haga con mucho, con mucho valor, además con mucho contenido humano. Creo que, que es mi mensaje para todos y para todas. Claro, claro que sí. la Lamat, quiero devolverme un poquito, hablar de ese bonus track llamado La Playa, ese remix, que bueno, usted lo hizo 100% en casa. ¿Cómo fue todo este proceso también? Porque es muy interesante saber de ello. No, pues súper chévere. La playa es una canción que yo amo. La playa fue, ella nació en el parque Tayrona. Yo no me acuerdo la fecha, la verdad. Por acá la tener en mi hoja de vida, que son como 20 hojas. <risa> 22, <risa> y, años. <risa> 22 años. 22 años de estar dando ahora con la música. Entonces la playa nació en un, en un viaje de paseo que hice con unas amigas, me llevé el ukulele y nació la playa. La playa ha tenido muchas versiones. A mí me pasa eso con mis canciones. sabes Giovanna, que yo la creo, hago una versión, cada año hago una versión diferente, hasta que digo, bueno, esta es. Entonces, La Playa fue la canción que elegí para lanzar La Mat, para lanzar este nuevo proyecto que nació el 2019. En agosto, más o menos del 2019, empezó toda la idea de, de La Mat. En el 2020, en marzo del 2020, se lanzó La Playa, que es, un, es, un, es una canción como una cumbia fusión con un poco de música electrónica a la que invitamos a Yoki Barrios. Yoki Barrios es un rapero bogotano, un afrodescendiente que vive en una localidad súper linda de Bogotá, que pues en Bosa. Y, y me lo encontré en la vida, me lo presentaron y hicimos ese fit con Yoki Barrios, pues que le da un, un aire y un color a la canción súper sabroso, súper chévere. Nos volvimos, nos volvimos muy buenos amigos desde entonces, nos queremos mucho y La Playa fue la canción con la que lancé el 2020 pero resulta que yo quedé con un sin sabor con La Playa porque la lanzamos uh -huh. el 6 de marzo del 2020 y el 20 de marzo o el 19 de marzo declararon la, el confinamiento obligatorio en todo el país sí. entonces el, la, la promoción de la canción el plan para la canción pues se cayó se cayó porque pues nadie Nadie se lo esperaba y, y a pesar de que hicimos todo digital, pues ese no era el plan. El plan era salir, hacer radio, hacer televisión, hacer giras. Entonces yo me quedé como con ese sin sabor. Y bueno, y, el, y en el 21, en el 21 dije, yo me voy a poner a hacer el remix de la playa porque mucha gente me decía, pero ven, eh, pero qué pasó con la playa, pero la playa. Y yo, pues la playa no sé, qué pasó con la playa. La playa se quedó de cierta gracias a la pandemia. Entonces me puse a hacer el remix. me escribí aquí en mi estudio a, a darle un beat más, de, más discotequero, más prendido, más de remix. Y para lanzar íntima, yo le dije a la gente que me asesora, venga, yo quiero mandar el bonus de bonus track, quiero mandar la playa. Listo, hágale. Y así fue. Fue así. Entonces fue producida totalmente por mí mezclada y masterizada por mí en mi ¿Y el regreso a los escenarios? Fantástico. Uy, esperadísimo. Eh, lo más lindo del mundo es salir y poderle mostrar a la gente que esa música que escucha por allá en YouTube, por allá en Spotify, por allá en las redes, esa música es real y hay una persona humana detrás de eso. Mm. Y, y la verdad, el recibimiento de la gente es súper bonito no hay un escenario en donde no me hagan mucho reconocimiento de, del valor de mi música, la gente conecta mucho con las letras, la gente me escribe me dice que es una música muy linda, que le da mucha paz, que es muy chévere, entonces pues qué bonito, ¿no? Qué bonito que, que tu esfuerzo... porque nada es fácil, ¿no? ninguna carrera es fácil, la música no, no se libra de ello, pero que entonces que la gente, que finalmente, pues el oyente es el que manda, ¿no? Diga, no, Lamat, o Lu, o Luisa, o como me quieran decir, Luisa Fer, me dicen una cantidad de nombres, que he tenido una cantidad de nombres en todos esos 22 años, que la gente diga, no, súper chévere, o sea, qué chévere que, que ya encontraste como ese match, como el match para hacer, para, para cumplir tus sueños, ¿no? Porque pues toda sí. la vida dedicada a la música y qué lindo que las cosas... Se estén dando y pues todo es perfecto, todo es perfecto y todo se da en el momento que se tiene que dar. Entonces hice la gira íntima, el 8 de marzo arranqué la gira de medios con todo el tema de, de, de promoción en, en medios como el tuyo, como otros medios, televisión, radio, medios escritos, digitales, en fin, y a la par arranqué el, el, ¿qué? ¿en abril? el 22 de abril más o menos arranqué ya el tour el tour como tal de conciertos, alcancé a hacer 12 fechas, de las cuales hice 4 en Bogotá y las otras 8 en, aquí en el Huila, y terminé el 29 de mayo, el, perdón, sí, el pasado sábado, 28 de mayo, terminé en el en Pitalito, Huila, y pues uh -huh. nada, eso es, eso es como cuando tú terminas un libro, hace ¡Ah, una satisfacción increíble. Listo, misión cumplida, vamos para adelante, ahora me quiero poner a estudiar, ya tengo listo el próximo EP, no, me voy a ir por, yo como que me adelanto, como que no tengo dejo preguntar. Pues sí, ¿qué más viene? Eh, se viene entonces ya el nuevo, el nuevo disco, también voy a lanzar un EP, vamos a ver si son cuatro o cinco canciones, eh, quiero que se llame Raíces, quizás cambie el nombre, pero es porque voy a volver como a la música colombiana y a la música latinoamericana. Uh -huh. Quiero hacer un disco más latinoamericano, pues dentro de, de mi sonido, que es muy fusionado, pero sí quiero traer ritmos latinoamericanos, quiero traer ritmos colombianos, quiero hacer algo en vals, quiero hacer algo en bambuco, en pasillo, y, y, y vamos a ver, vamos a ver qué resulta, o sea, espero que como les estoy contando, suceda, porque muchas veces en el, en el transcurso de estos seis meses puedo decidir hacer otra cosa, pero eso es lo que quiero en este momento. Bueno, la Mat, eh, una artista definitivamente integral, una mujer mujeresa. Gracias por acompañarnos en Estereofónica. Bueno, Giovanna, no, pues súper contenta, la verdad, qué rico este espacio, poder contarles, poder verte, poder decirles personalmente quién soy, por qué, para qué, por qué, <risa> de dónde, <risa> de dónde salió tanta cosa, tanta Y dónde, la, las redes sociales, contémosle a, a nuestros seguidores dónde lo pueden encontrar. Bueno, ahorita hay una tarea súper especial y es que necesito subir las suscripciones de YouTube. Entonces necesito llegar a esos mil suscriptores para que mis canales puedan empezar a monetizar. Soy un artista independiente, ¿sí? Es, eh, entonces estoy en YouTube como la mat música. Súper importante que vayan, como pues ya saben, se suscriban, miren el contenido, lo compartan, le den like, lo comenten. Entonces, YouTube, la mat música. Instagram, la mat música. En Facebook estoy como La Mat, mi fanpage, y La Mat Artista, mi perfil. Básicamente uh -huh. eso, mis canciones están disponibles en todas las plataformas digitales, la que te guste, Spotify, iTunes, Deezer, Shazam, Napster, Google Play, y con ellas puedes hacer tus historias, tus TikToks, todos tus videos, buscas ahí La Mat, ta, ta, ta y ahí te sale mi canción y pues de una vez me mencionas. Ya, eso eso, eso es <risa> bueno, Lamad, gracias por acompañarnos en Estereofónica y ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Estereofónica.com, Twitter y Youtube arroba Estereofónica